Ministro, eh, balance del de encuentro que ha tenido en la mañana de hoy con él. ¿sí? Bueno, ha sido un encuentro realmente productivo en un muy buen ambiente, tanto en las conversaciones de los directores de la, del Ministerio de, de la Seguridad Pública en Panamá, como de los eh, comandantes y director de la Policía de Colombia, se hizo un repaso de las acciones, actividades conjuntas que han realizado las Fuerzas Armadas colombianas con las Fuerzas Armadas panameñas. Un tema tratado especialmente de... Situaciones presentadas en, en la frontera, el tema de, de migración irregular con tantas dificultades, lo que significa además el problema humanitario que hay de por medio en estas migraciones, pero también temas de, de narcotráfico, la asistencia, ayuda más bien que la cooperación que presta Colombia en materia de, de capacitación a uh, personal de, de la Policía o del Servicio Nacional de, de Fronteras eh, Panameño. En fin, una evaluación de actividades realizadas, pero también la formulación de, de propuestas eh, estamos con, para, para revisar algo que el señor ministro Pino ha planteado ya, yo creo, con, en, en varias oportunidades, pero que vamos a, a asumirlo para tratar de definir muy pronto eh, respecto de, de un puesto eh, fronterizo binacional eh, para el Caribe, la sustentación de la necesidad... Dado que, como lo expresaba el señor ministro Pino, por el Caribe hay un gran tráfico de drogas, prácticamente la mitad de, de la droga incautada por Panamá eh, provenía o había sido precisamente en ese tránsito por el Caribe lo que muestra la necesidad del establecimiento de esta, de esta base. Vamos a hacer los estudios correspondientes y en lo que significa un, un trabajo conjunto que tenemos que fortalecer para incrementar resultados que han sido positivos, pero que requerimos que haya un incremento precisamente en el trabajo conjunto de interdicción eh, que realizan Colombia con Panamá, pero también con Estados Unidos. Esa si fortalecemos esa actividad tripartita, podríamos generar mayores resultados en un tema que para Colombia es fundamental en, en el compromiso que tenemos de la lucha contra el narcotráfico. De manera pues que fue un tercer encuentro de seguridad y defensa Panamá-Colombia muy fructífero, La, el conocimiento, es nuestra primera reunión, el conocimiento personal que tanto contribuye también al incremento, al fortalecimiento de las relaciones institucionales y lo mismo podríamos decir de las relaciones que se han trabajado y ya en el, en el en tiempo anterior algunos de nuestros oficiales con oficiales panameños que tenían relación esta es una un, digamos un provecho adicional de encuentros de esta naturaleza por lo que estamos también muy complacidos y agradecidos además con la hospitalidad del señor ministro Pino y de, de Panamá